Buenas, mi nombre es Carlos del canal Charles Interface. Hoy te quiero enseñar cómo guardar tu configuración gráfica de tu videojuego usando C ⁇ en Unreal Engine. Empecemos. Antes que nada, debo decir que el código que van a ver próximamente me basé en el código que está en esta página llamado Programmer's y aquí lo explican de una manera también sencilla, está en inglés, pero aquí estoy yo para explicárselo de la mejor forma. Primeramente vamos a crear nuestras clases en C++ y solamente vamos aquí a archivo, nueva clase en C++ y vamos a buscar la clase que se llama blueprint function library que es esto le damos aquí le damos a net y aquí colocamos el nombre que queramos no sé pues archivo ini o graphic ini por decir algo le damos crear clase y pues solamente esperamos que el visual abra y ya nos presente el, el ID de visual bueno como pueden ver aquí tengo el visual abierto solamente, ya yo tenía esto ya hecho pero no es tan difícil crearlo. En el archivo .h vamos a crear dos funciones, vamos a crear la, una función que haga la DC de guardar la configuración gráfica y la otra función que va a, a obtener todos esos datos ya guardados. Entonces, yo creo un static boy set setting graphics y pongo unos parámetros que es más los parámetros que voy a guardar en el archivo ini entonces estos estas funciones deben estar en el archivo eh, cpp entonces qué hago yo aquí primero Creo una variable fString fString eh, digamos, es el tipo de variable string de toda la vida. Solo que aquí en un real eh, cambian unas cositas, una letrica. En base es prácticamente casi lo mismo. Entonces, ¿qué hago aquí? Creo una variable tipo fString y le voy a asignar una ubicación donde se va a guardar ese archivo in. El fPath lo que hace es, digamos, darte un abanico de posibilidades de donde tú guardar ese archivo. En, en este caso, yo lo que hice fue guardarlo en, una carpeta, en la carpeta engine config, que más adelante voy a mostrarles en sí dónde queda esa carpeta. Entonces, esto en sí es un string. Se puede decir que es un string porque almacena un directorio, una ubicación en una carpeta y le concateno donde va a estar guardado ese o sea el archivo ini no y el nombre del ini o sea, yo le puse en este caso nssettings.ini entonces lo que viene ahora es crear las dos funciones no desde aquí ya las tengo creadas y las puedes crear solamente escribiendo void el nombre de, de tu clase Dos puntos y ahí llamas la función que creaste en la cabecera. Entonces, ¿qué hice yo aquí? El gconfig es el que, digamos, digámoslo así en términos fáciles, posee toda la, la configuración que tiene el motor en ese momento. Entonces, ¿qué le estoy preguntando ahí? Estoy diciendo si existe alguna configuración, pues si no existe, perdón, si no existe alguna configuración, pues retórneme un vacío. O sea, no me retorne prácticamente nada. Entonces, si no hay una configuración ya creada, lo que entonces va a hacer esta función es crear ese archivo in, -in. Entonces, ¿qué hace aquí? El de esa función o ese, ese nombre ya reservado, es lo que va a hacer es apuntar a un eh, directorio, bueno, a una función que tiene adentro que es set setIn, como así set in. Es lo que va a hacer es guardar un valor entero, en este caso, un set setIn. ¿Vale? Puede ser un set bool si va a guardar un valor booleano, un set string, si va a guardar un valor tipo string, un set text, si va a guardar un valor tipo text. Entonces, este set text pide cuatro parámetros que son el nombre de la sección, como así la sección. Eh, digamos que es el lugar donde va a estar colocado las variables o sí, las variables con su respectivo valor. Es solamente. Como un lugar reservado, un ámbito donde va a estar guardado esas variables. Entonces, teniendo la sección, viene ahora sí el nombre de la variable. En mi caso yo le puse resolución. Y después viene el valor. Esto comúnmente, bueno, le llama key. Está conformado, bueno, aquí me lo muestra. La sección, la clave o el key y el valor. Y aquí me muestra dónde se va a guardar, o sea, el, el directorio. Él me guarda la sección, o sea, el ámbito donde se va a guardar las variables. El nombre de la variable, ¿vale? Y el valor que va a tener esa variable esa variable. Y dónde va a estar guardado, Ese save path es el que está aquí, él va a guardar todo eso en este archivo. Y así lo mismo con todo, todas las configuraciones. Yo tengo aquí varias configuraciones, el la resolución, el modo de, del display, la el anti-aliasing, las texturas, sincronización vertical, etcétera. Todo lo va a guardar en esa forma. Y algo muy importante esto es importantísimo. Porque si no lo pone, no va a hacer nada. Esto no va a servir. ¿Vale? ¿Qué hace esto? El flash o flush, como se pronuncia en inglés. Es lo que va a hacer es leer. O sea, después de crear el archivo, ya con todas las variables y sus valores, él lo que va a hacer es leerlo. Ese true lo que hace es decirle, mira, creaste mis creaste el archivo ini Ahora léemelo. O sea, captúrame todos esos valores. ¿De dónde? Del archivo, o sea, de la ruta que voy a guardar ese archivo. Y listo. Esa es la parte... Ya de guardar los valores en el archivo. Ahora, ¿cómo yo tengo esos valores? Pues aquí en esta función. Ojo acá. Ojo como yo lo estoy declarando acá. En este caso yo le estoy poniendo un aspersan después del de tipo de, de variable. ¿Por qué? porque Porque estos valor estos valores van a ser pasados por referencia. ¿Qué quiere decir? Ya estos valores están guardados. que quiero hacer? Bueno, ya están guardados. Entonces yo te mando ese valor que ya está guardado te lo o sea se lo paso a la configuración que tengo yo acá en el en el videojuego ya solamente para que se te todas las configuraciones gráficas hace un proceso similar al set de ahí arriba solo que aquí cambia a get, ¿vale? es la misma estructura, pone la sección, pone la variable o el key, pone el, el nombre o más bien el valor de la, de la variable y dónde se va a guardar, Solo que aquí va a obtener los valores, es el mismo proceso, vale, eh, se necesita el flash ese que puse al final, no, no lo necesita, solamente obtiene el valor y ya, bien ya después que esto ya está ya terminado solamente se requiere compilar lo puedes compilar en el Unreal o compilarlo acá, bueno ya estando aquí en el Unreal ya yo tengo ya esto la, el nodo de, de esa función que creamos en C++, vale eh, solamente yo lo llamo acá set settings graphics que son estos son los que yo creé, ahí están los dos ella solamente lo agrego y listo el set setting que es este que está acá solamente recibe los valores y, e internamente hace su proceso vale entonces no hay que preocupar lo mismo acá en el get él carga los valores lo mismo, esto es lo que yo trataba de decir por referencia cuando él pasa los parámetros por referencia ya él Solamente copia el valor que ya está en el archivo init y lo manda. Y ya después lo que tienes que hacer es empaquetarlo. Si no sabes empaquetarlo, en la, de en la descripción voy a dejar un link donde explican cómo se empaqueta el videojuego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo voy a hacer ahora. Y aquí tengo el juego empaquetado. Eh, lo que voy a hacer es correrlo y vamos a ver qué pasa en este caso hay un problemito si ¿Sí se acuerdan que yo dije que en la carpeta engine iba a guardar el archivo es en esta carpeta él guarda aquí en dentro de una carpeta llamada config y dentro de esa carpeta guarda el archivo en en este caso no está creada porque porque bueno en este caso no sé cómo hace para que él cree digamos desde el digamos al correr el videojuego creé esa carpeta de una vez tuve problemas no pude hacerlo entonces tuve muchos inconvenientes entonces más adelante voy a decidir cómo se soluciona esto entonces vamos a correr el el juego entonces, vamos a el Start. entonces qué pasa no hay una carpeta vamos a ponerlo aquí, como no hay una carpeta config ¿vale? él no me, digamos, no me trae ninguna configuración gráfica, porque en realidad no hay ninguna entonces, yo le voy a aquí graphic, me sale esto vacío, le voy a poner una resolución que quiera darle ahí encima de la vamos a algunas cosas. Ah, lo, lo voy a dar a aplicar y bueno yo lo aplica y miren aquí que ya aquí sale enseguida la, la carpeta config voy a aquí vamos a arreglar acá vamos a salir listo ya me crea la carpeta config con sus respectivos valores, ¿vale? La resolución, bueno, el texto que me salía ya en blanco, ya aquí lo tiene, listo, ta ta ta ta. Aquí tiene todo ya guardado. Ahora me preguntarás, ¿y eso lo carga? si sí, si sí lo carga. Vamos a mirar, si sí carga esos valores. Acá ya después de que hace guardó, él lo carga todos esos valores. Entonces vamos a darlo otra vez y si se fija y Mira les... que, que se carga el archivo. Listo. Bien, entonces vamos a entrar a un momento donde tuve problemas de, eh, con respecto al inicio del, del juego empaquetado. ¿Qué pasaba? Que yo empaquetaba el juego, no me salía error. Yo le daba doble clic al Excel, pero no ejecutaba. O sea, no salía ninguna ventana, no salía nada. Entonces, ¿cuál fue mi solución? Hay un archivo que, que se encuentra aquí que se llama Core Globals damos enter, listo entonces aquí está, necesito el punto H, ojo el punto H no el punto CPP, listo entonces en la línea 300 y algo hay una parte, listo aquí, aquí en este apartado, aquí, aquí, si ven que aquí tengo el nombre del archivo INE, qué pasa, es que si tú no agregas esto, a este punto h por lo general te va a salir con este candadito este candadito que quiere decir que va a ser solo lectura entonces tú le das doble clic ahí y se te desbloquea vale qué pasa con esto al tú no colocarle esta línea no te va a abrir nunca el juego empaquetado o sea no te ejecuta nada entonces qué es qué tienes que hacer colocar term core api f string y colocarle el nombre de tu INI como está, o sea, igualito acá ¿dónde está? aquí, te pones así sin ponerle punto INI nada, solo esto y le vas a agregar al frente de ese, de ese nombre una G. No me preguntes por qué. Lo descubrí. Solamente le puse la G y funcionó. Y ya. Solamente eso me resuelve el problema de que esto ejecute y ya no tienes ningún problema. El otro problema es que, bueno, como les dije, que no salía el archivo el, la carpeta config. Sencillamente... Tú lo que tienes que hacer es ejecutar el juego, guarda la configuración como si nada, coges esta carpeta, la copias, la guardas en algún lugar. Entonces cuando ya tengas el videojuego ya creado, que ya lo vas a lanzar, copias esa carpeta aquí mismo ya con una configuración preestablecida y listo. Ya no hay más nada que hacer ahí, solamente es eso y ya te carga el archivo sin ningún problema. Bueno, gracias por ver este video si te interesó, si crees que esto te puede ayudar, si crees que le puede ayudar a ese grupo indie o a esa persona que quiere crear videojuegos por su cuenta, eh, compártele este video, dame tu like si crees que, crees que te ha ayudado y nos vemos hasta otro video. Bendiciones.